Según el dirigente popular y vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, falpo en esa ciudad Raúl Monegro. El surgimiento de grupos paramilitares y extranacionalistas, así como el surgimiento del tema haitiano, no es más que un intento del gobierno de distraer a la sociedad de los males reales. Eh, el gobierno de Danilo Medina cuando hay situaciones o tiene situaciones difíciles, eh, se inventa algo. En, estas, en esta ocasión el pueblo se ha levantado en contra de los combustibles, en contra de, de el alto costo de la vida, por mejores condiciones de vida y se han estado dando movilizaciones constantes y protestas y huelgas. En ese sentido eh, son geniales inventándose o poniendo temas en el tapete y en esta ocasión han, han cogido... El paramilitarismo que no existe ni eso tendrá cabida en este país y los haitianos como pretexto para esa situación. Nosotros no nos vamos a distraer, este pueblo debe entender que le están poniendo un espejito o le están poniendo eh, lo están tratando de distraer para que se olviden de la situación real, económica, social, política, de inseguridad que vive este país. Dijo además que continuarán en la exigencia de la disminución considerable en el precio de los combustibles, así como el cese de la corrupción y la impunidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.